Hoy vamos a recordar con un pequeño resumen cómo expresar deseos en el futuro en español. Vamos a pasar por todos los niveles. En el nivel A1, por ejemplo, tenemos los verbos de deseo querer, esperar... Si los unimos al infinitivo tenemos una forma muy fácil para expresar un deseo. Por ejemplo, quiero ir a Brasil el próximo año. Quiero es el verbo querer, sujeto es yo y el infinitivo es ir. En este caso, yo quiero ir. Por eso, quiero ir a Brasil, necesito usar infinitivo. Es el mismo sujeto, yo quiero, yo ir. Otro ejemplo Esperas volver a casa pronto Tú esperas, tú volver Es el mismo sujeto y por eso necesitamos el infinitivo En el nivel A2 también tenemos los mismos verbos que expresan deseo por ejemplo, querer, desear, gustar con el infinitivo pero en este caso el verbo va en condicional Querría desearía, me gustaría, entonces podemos usar el condicional para expresar deseos. Por ejemplo, desearíamos tomar un café irlandés, desearíamos el sujeto es nosotros y el infinitivo tomar también se refiere a nosotros, somos el mismo sujeto. Por eso usamos infinitivo. En el ejemplo Me gustaría beber una cerveza con limón igualmente el infinitivo significa que la persona es la misma. En este caso, a mí, yo me gustaría beber. Cuando estamos en una tienda, en un restaurante, en un bar, el uso del condicional es más correcto porque tiene un extra de cortesía En el nivel B1 tenemos la partícula OJALÁ más presente de subjuntivo OJALÁ significa que la realización del deseo no depende de nosotros es un deseo que lanzamos al universo no tiene respuesta y siempre lo vamos a usar con subjuntivo Por ejemplo, OJALÁ mis amigos vengan a cenar en este caso, el deseo es para mis amigos, no para mí Puede ser para mí también, por ejemplo Ojalá apruebe todos los exámenes El deseo es para mí En el ejemplo Ojalá el perro no se escape El deseo es para el perro con lo cual, con la fórmula OJALÁ con subjuntivo podemos hacer deseos para mí o para otras personas En B1 también tenemos otra forma de hacer deseos más interesante Desear, querer, esperar esos verbos que expresan deseo más que más presente de subjuntivo En este caso es una oración compuesta, donde hay dos sujetos y dos verbos. Por ejemplo, quiero que vayas a tu casa ahora. Quiero, en este caso yo, que tú vayas. Como veis, el deseo es para otra persona. Yo quiero que tú vayas. En el ejemplo, espero que os mejoréis pronto, es la misma situación, yo espero que vosotros mejoréis. O, te deseamos que tengas suerte con la operación, nosotros deseamos que tú tengas suerte. En este caso, necesitamos usar que con presente de subjuntivo En el nivel B2 también tenemos la partícula ojalá pero podemos usarla con pretérito imperfecto de subjuntivo Se trata de un deseo que es muy difícil, muy difícil, muy difícil que se cumpla, casi imposible por ejemplo, ojalá me tocara la lotería es posible que me toque, porque yo tengo un número pero es muy muy muy muy difícil por eso usamos imperfecto de subjuntivo ojalá me llamara Brad Pitt Brad Pitt tiene teléfono, yo también tengo teléfono y es posible que me llame, pero es muy muy muy difícil Ojalá viniera mi tío desde Bélgica Parece que es muy difícil Yo no conozco al tío de Bélgica pero parece que tiene trabajo o está enfermo pero no puede venir o es muy difícil que venga Por eso usamos el imperfecto de subjuntivo para dar esa idea de difícil realización del deseo En B2 y C1 tenemos la misma estructura, los verbos que expresan deseo en condicional más que más pretérito imperfecto de subjuntivo. En este caso, son oraciones compuestas con dos verbos y dos sujetos diferentes. Por ejemplo, me gustaría que vinieras antes de las 5. A mí me gustaría, yo, que tú vinieras. Son dos sujetos diferentes. Y usamos el pretérito imperfecto para indicar que el deseo es muy, muy, muy, muy difícil que se cumpla. Desearía que me subieran el sueldo. Yo desearía que ellos me subieran el sueldo. Parece muy difícil que me suban el sueldo. Por eso utilizo imperfecto. O querría que se acabaran las guerras. Yo querría que las guerras otro sujeto, se acabarán. De nuevo, es algo altamente difícil, por eso preferimos usar el imperfecto de subjuntivo. Ojalá esta clase no se acabará nunca. Espero que practiquéis mucho haciendo deseos. Si queréis, podéis dejar vuestros deseos en los comentarios.